Bienvenidos. En este vídeo os voy a enseñar un programa escrito en ensamblador para Intel de 32 bits. En particular, el entorno de trabajo es Visual Studio. Tengo aquí el código fuente. Todo lo que está marcado con puntos y comas son comentarios, así que voy a pasar de ellos. Este programa en particular suma los elementos de un array. Voy a empezar por la primera línea del programa, esta línea 11.386, que es una directiva que indica que este código está específicamente realizado para intel de 32 bits a continuación tengo la directiva model con los parámetros flat y stdcall. el primero de ellos indica que vamos a usar un modelo de memoria plana es decir vamos a usar un único segmento que va a contener el código fuente las variables la pila etc por otro lado el parámetro STD_CALL establece el convenio de llamada subrutinas. El llamado STD_CALL hay otros convenios diferentes y eh, es el que vamos a utilizar aquí. Como en realidad nuestro programa no utiliza subrutinas, efectos prácticos, pues da igual para vosotros. A continuación establezco el tamaño de la pila. La pila va a contener 4096 bytes o lo que es lo mismo 4 kilobytes. Por último, para terminar esta introducción. Tenemos el prototipo de una función llamada ExitProcess que recibe una doble palabra y que es una función propia de Windows que indica el final del programa. El código numérico que se le pasa a esa función, si vale cero, indica que la ejecución del programa se ha realizado con éxito. Pasemos ahora a la directiva de datos. La directiva de datos.data establece la zona de la memoria en la que vamos a guardar las variables. La primera de las variables es suma, y es el nombre que hemos elegido. Suma es una doble palabra, es decir, un dato de 32 bits que se inicializa con el valor 0. A continuación, definimos un array, una nueva variable de tipo vectorial, que tiene elementos también de tamaño a doble palabra y estos valores que aparecen aquí, 1, 2, 3, 4, son los, el, los valores de los elementos del array. Como veis es un array de cuatro elementos. A continuación pasamos al segmento de código, es la parte donde está el programa en sí mismo. Establecemos un procedimiento que se llama main, que es el inicio de la ejecución. El procedimiento main es obligatorio que aparezca. Entonces la primera instrucción que tenemos... Lo que hace es mover el valor 0 al registro EAX. EAX va a contener el valor 0 de manera inicial y será el registro en el que acumulemos las sumas parciales de los elementos del array. A continuación, la siguiente instrucción, también mover, lo que hace es guardar en el registro EBX el offset de array. ¿A qué se refiere esto? al desplazamiento respecto al comienzo del segmento en el que está ubicada la variable y a efectos prácticos es como decir la dirección de memoria de Array. Por lo tanto, EBX es el puntero que apunta a el Array en memoria. Por último, tenemos otra instrucción MOVE que guarda en FX, Length of Array. El número de elementos del Array. Como tiene cuatro elementos, Length of Array vale cuatro. Por lo tanto, fx, que va a valer 4, me va a servir como el índice de un bucle con cuatro iteraciones, una por cada elemento del array, el vector. Pasemos ahora a la continuación del código. Tengo una etiqueta que termina en dos puntos y la he llamado bucle. Marca el comienzo de un bucle. Entonces tengo aquí la primera instrucción del de bucle. Lo que hace es sumar en eax, que vale 0... El valor al que apunta ebx. Como ebx apunta al primer elemento del array, que vale 1, este 1 se le suma a eax, que vale 0, y el resultado, 0 más 1, 1, se guarda también en eax. Por lo tanto, lo que estoy haciendo aquí es la suma acumulada de los elementos del array. De momento, solo he sumado un elemento. A continuación, ebx, que apunta al primer elemento, quiero que apunte al segundo elemento. Lo que hago es sumarle type array. ¿Qué es esto? El tamaño de cada uno de los elementos del array. Como son dobles palabras, que son, por lo tanto, datos de 4 bytes, a EBX se le suma 4 para que apunte ahora al elemento llamado 2. Por otro lado, llego a la instrucción loopBucle. Loop utiliza como operando implícito el registro fx. Lo que hace la instrucción es lo siguiente. Primero decrementa en una unidad el valor de fx y a continuación, si fx no es cero, saltamos de nuevo a bucle. Por lo tanto, esta instrucción me permite controlar cuántas veces se ejecuta el bucle. fx hace de número de iteraciones y cuando fx valga 0, entonces continuamos con la siguiente instrucción. Por lo tanto, cuando salgamos del bucle... EAX ya contendrá la suma de los elementos del, del array. Entonces, en la última instrucción, lo que hacemos es copiar esta suma, EAX, en la variable de memoria suma. Por último, invocamos a esta función propia de Windows, exit process con código de finalización cero, que indica que la, el programa se ha re realizado con éxito. Y por último, tengo las directivas que marcan el final del programa. Bien, voy a ejecutar el programa. Para poder hacerlo, voy a colocar un punto de ruptura en la primera instrucción del código, en la línea 23. Hago clic aquí y aparece este puntito rojo que indica una pausa, un semáforo. Aquí se va a parar eh, la ejecución cuando llegue el programa. Entonces le doy a depurar, iniciar depuración. Y ha cambiado un poquito el aspecto del programa. Por un lado, me ha salido una flechita que indica que el contador de programa, punto de instrucción, está precisamente apuntando a esa instrucción porque es la que toca ejecutar. Me han salido algunos botones nuevos, de los importantes serían este de aquí, puedo ejecutar una instrucción nada más, o este de aquí que permite detener la depuración. Y hay más, ¿vale? pero son los que voy a utilizar. Entonces, la primera instrucción lo que hace es colocar en EAX el valor 0. En esta ventana de aquí abajo tengo una casilla una pestaña para los registros. Son los registros EAX, EBX, FX, EDX. A continuación, registro índice fuente o índice destino, el puntero de instrucción, el puntero de pila, puntero de base y el flags. Por lo tanto, los indicadores de resultado. EAX tiene un valor basura al iniciar la ejecución del programa y a continuación voy a colocar el valor 0. Efectivamente, y se establece aquí eh, en color rojo para resaltarlo. Obviamente también se actualiza el puntero de instrucción porque vamos avanzando en la ejecución del programa. A continuación, EBX, voy a ubicar en él la dirección de array. Entonces el valor es 404.004, está en hexadecimal. Yo puedo ir a la memoria a ver qué hay en ese dato. Entonces pinchando en esta pestaña de memoria... Tengo este recuadro que me indica la memoria. Tengo aquí direcciones de memoria en hexadecima y estos eh, numeritos aquí de dos en dos son bytes. El valor que tengo aquí indicado es el del byte más a la izquierda y a continuación voy byte a byte de 1 en 1. ¿Qué hay en la dirección 404004? Pues es, eh, esa doble palabra es esta que he indicado aquí: 01000000. 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Y esto qué es? Pues esto es el número 1 que tiene como primer elemento mi array. Hay que recordar que Intel es Little Endian. ¿Cómo se escribe 1 con 32 bits? Pues se escribirá 31 ceros y luego un 1. Eso expresado con bytes sería un byte 00, otro byte 00, otro byte 00 y un byte 01. Sin embargo, como es Little Endian, el 01, que es el byte menos significativo, se almacena en la dirección más baja, en la 404.004. En la siguiente tengo un 0, luego otro 0 y luego otro 0. Entonces los 4 bytes que tengo aquí son el número 1. A continuación obviamente tengo los demás, tengo el 2 o tengo el 3 o tengo el 4. Pues fx ahora va a contener el valor del de tamaño del array. Voy a volver a la ventana de registros. Fx vale 4. Ya estamos dentro del bucle. Voy a empezar la suma acumulada. EAX vale 0. EBX apunta al número 1. Al hacer la suma, EAX valdrá 1. A continuación, EBX hago que apunte al siguiente elemento. Acaba en 4. Y el tamaño de los datos también es 4. Por lo tanto, ahora acabará en 8. Llego al loop bucle. Fx vale 4. Restamos 1 y valdrá 3. Como no es 0, volvemos a bucle. Nueva iteración. Ahora EBX apunta al número 2 y EAX vale 1. 1 más 2, 3. Hacemos que EBX apunte al siguiente elemento sumándole 4. Por lo tanto, ahora acaba en C, que sería el equivalente al 12. Loop bucle. va vale 3, restamos 1 y valdrá 2. Como no es 0, volvemos a bucle. Y vuelvo al comienzo del bucle. Ahora EBX apunta al número 3 y EA, EAX vale 3. 3 más 3, 6. Por lo tanto, ese es el valor que tenemos aquí. Ahora hacemos que EBX apunta al siguiente elemento, que es el que acaba en 1, 0. Loop bucle. FX vale 2, restamos 1, valdrá 1. Como no es 0, vuelvo al bucle. Última iteración. EBX apunta al número 4. EAX vale 6. 6 más 4, 10, que se expresa a en hexadecimal. A continuación, vuelvo a sumar el valor 4 a BX. Luego llegamos al loop bucle. fx vale 1, al restarle 1 valdrá 0, y como vale 0, continuamos con la siguiente instrucción que está detrás del, del loop. Ya hemos salido del bucle. Lo que tenemos en eax es el valor a, es decir, la suma de los cuatro elementos. Sin embargo, mi variable suma todavía no tiene ningún valor, sigue valiendo 0. Lo que hace la instrucción move suma eax es guardar en suma, en esa posición de memoria, el valor 10. Obviamente, el valor 10, que es el byte menos significativo, el valor 0a, se coloca el primero, ¿vale? porque es little en Por último, invocar exit process, lo que hace es terminar el programa con código de finalización Cero, porque no ha habido ningún problema en la ejecución. Bien, y aquí termina este vídeo. Espero que os haya gustado.